Bienvenidos al módulo de protección de sobrecorrientes de semiconductores. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía de la Universidad Simón Bolívar. A lo largo de este módulo vamos a analizar los requerimientos de protección contra sobrecorriente que requieren los puentes convertidores a su entrada. Especificaremos los ajustes de los fusibles ultrarrápidos y en los interruptores termomagnéticos en su unidad instantánea para proteger estos puentes convertidores ante cortocircuito. Finalmente, analizaremos el esquema de protección de sobrecorriente que presentan los puentes convertidores con transistores a la carga, es decir, los utilizados como inversores o rectificadores activos. Este módulo está dividido en tres temas. El primero, veremos cómo son la actuación de los fusibles ultra rápidos. En el segundo, cómo se ajusta la protección magnética de los interruptores. Y finalmente, hablaremos de los esquemas de protección activa de corriente de los transistores hacia su carga. Entonces arranquemos hablando un poquito de los fusibles ultrarrápidos. Los semiconductores pueden soportar formas de onda transitoria de sobrecorriente de baja intensidad con medias que tengan duraciones inferiores a un ciclo de la fuente de alimentación. De hecho los fabricantes hacen sus pruebas con medio ciclo de onda sinusoidal y especifican cuánto es el I cuadrado T que puede soportar su componente ante una sobrecorriente. Esta especificación es dada por el fabricante de la pastilla semiconductora y generalmente, como ya mencionamos, se especifica para medio ciclo de onda sinusoidal a frecuencia fundamental. La protección contra sobrecorriente puede llevarse a cabo con algún elemento inter de interrupción lenta o por medio de un circuito de mando, siempre y cuando el proceso de interrupción sea inferior a medio ciclo de la sinusoide a frecuencia fundamental. Entonces es necesario que los elementos de interrupción que vamos a utilizar permitan extinguir el arco eléctrico en menos de medio ciclo. Por eso los únicos dos esquemas de protección que vamos a poder utilizar son los fusibles ultra rápidos, que son capaces de despejar una falla en un tercio de ciclo de la sinusoide, o las unidades instantáneas todo es termomagnético, cuya actuación debe ser inferior a medio ciclo de la onda sinusoidal. Entonces, hablando de los fusibles ultrarápidos, la coordinación no se realiza bajo el concepto tradicional de la curva tiempo versus corriente, sino se realiza de acuerdo a lo que se conoce como I cuadrado T, que es la energía o la corriente necesaria para provocar la fusión elevando la temperatura. Este tipo de fusibles se presentan en la figura, generalmente el cuello o la banda de fusible es rodeada con arena de sílice de tal manera que cuando se producen los puntos calientes por lo cual se fuerza la circulación de corriente en los denominados cuellos de la banda de fusible se generan altas temperaturas que ocasionan que ese sílice se conforme en una estructura cristalina de vidrio, la cual es aislante y permite la extinción del arco eléctrico en tiempos menores a medio ciclo de la sinucedad. Generalmente, en la otra figura, vemos cómo es el esquema clásico de este tipo de fusible, que, cuyo cuello o banda de fusible se encuentra encerrada en arena de tipo sílice para poder formar vidrio ante la alta temperatura que puede generar una corriente elevada. Entonces, estos fusibles, como lo vemos en la figura, son capaces de detectar e interrumpir en menos de medio ciclo de la fuente sinusoidal, donde vamos a tener tiempos muy bien determinados que marcan el tiempo de fusión de 0 T1, T2, que es el tiempo en que tarda en extinguir el arco, y T3. Entonces, de estos tres tiempos donde vemos la corriente de alzada, una vez que se detecta o se pasa la corriente umbral de interrupción calculada con el I cuadrado T, vemos que se establece el arco eléctrico y cuánto este arco eléctrico tarda en extinguirse completamente. Es decir que para el tiempo T3 podemos decir que el fusible ha actuado completamente. Entonces hablamos del tiempo de fusión entre T0 y T1. Si nos regresamos a la gráfica podemos ver que T0 es el tiempo inicial donde se produce la sobrecorriente y T1 efectivamente donde paso el umbral de detección. El tiempo de arco es la diferencia entre T3 y T1, es el tiempo que tarda el fusible en formar el vidrio y efectivamente extinguir el arco. Y hablamos de un tiempo de actuación que finalmente es el tiempo entre que empieza la sobrecorriente y finalmente se extingue el arco, que es la diferencia entre T3 y T0, y eso es aproximadamente 3 veces I cuadrado T sobre IM al cuadrado siendo IM como lo vimos en la gráfica la corriente umbral a la partir de la cual la equivalente a partir de la cual el fusible empieza su funcionamiento esto está calculado con una aproximación tipo triangular es decir debe calcular su aproximación con el i cuadrado t que representa el fabricante del fusible Semiconductor que lo realiza con una onda sinusoidal. Entonces generalmente la coordinación del fusible ultrarrápido no se realiza con el tiempo de actuación, sino con el parámetro I cuadrado T. Este parámetro se define como la integral entre el tiempo A y el tiempo B de la corriente al cuadrado en DT. Para coordinar la actuación del fusible a fin de proteger el semiconductor se debe cumplir que el I cuadrado T del fusible tiene que ser menor que el I cuadrado T del de semiconductor, puestos en la misma base de relación. Pero recordemos cómo está calculado para una, onda, para una corriente triangular, mientras que el otro para una corriente sinusoidal de medio ciclo. Entonces la relación entre esas dos corrientes la podemos ver en la expresión de la lámina, donde IM por I cuadrado T del fusible debe ser menor o igual que 6 por 10 a la menos 3, de 2F de I cuadrado T del semiconductor a la 3 medio. Esta es la relación entre el área encerrada entre la forma de onda que vimos en la lámina anterior, y la forma de onda que produciría una corriente sinusoidal de medio ciclo. Entonces, si se cumple esa relación, el componente está protegido. En el caso de corriente continua, donde el arco es más difícil extinguirlo porque no pasa naturalmente por cero, se debe corregir la expresión anterior a la que vemos en la lámina, donde beta como vemos en la lámina va a depender del tiempo de la constante de tiempo, si esta es menor a 20 milisegundos, se utiliza el primer término. Pero si está entre 20 milisegundos y 50 milisegundos, se utiliza la expresión de abajo. Entonces, de esta manera se coordina el fusible rápido con la relación de y cuadrado t teniendo en cuenta que el I cuadrado T de la especificación del fusible está calculado para una aproximación triangular de la onda sinusoidal, mientras que la del semiconductor está calculada para una sinusoidal de medio ciclo perfecto. Entonces, cuando hablamos de la protección magnética, recordemos que un breaker, interruptor termomagnético, normalmente tiene dos características. Una ocasionada por el bimetálico, que me da la característica térmica, mientras que una ocasionada por, una, por un solenoide que se acciona para una corriente umbral, que nos proporciona la característica magnética. Entonces, si vemos la curva, esta puede ser dependiendo del tipo de interruptor, B, C o D, y eso va a depender de la característica del fabricante. Con respecto a la parte temporizada, con respecto a la parte instantánea, debemos garantizar que la actuación máxima de ese instantáneo sea inferior a medio ciclo de la sinusoide, no importando el tipo de característica, que vamos a utilizar. En este caso se especifica la gráfica para tres características magnéticas que establecen básicamente el umbral de operación en múltiplo de la corriente nominal del interruptor termomagnético. Entonces, al igual que en el caso anterior, existe una relación entre esa corriente máxima de actuación que me da el umbral, dado que el tiempo ya está definido para las unidades magnéticas, y el I cuadrado de T del fusible. Entonces, la selección para la protección de semiconductores se realiza utilizando el mismo concepto de I cuadrado de T de los fusibles ultra rápidos, pero ajustándonos a la nueva característica. En el caso del semiconductor, la corriente máxima que soporta medio ciclo de sinusoidal sin daño se puede calcular con la expresión que vemos en la lámina. Esa corriente debe ser inferior a los tiempos de actuación de la protección termomagnética. Entonces los interruptores termomagnéticos rápidos se emplean también como dispositivos de conexión y desconexión, habitualmente y como protección primaria contra sobrecorrientes para equipos de electrónica de potencia. Cabe destacar que un interruptor termomagnético, la unidad térmica, solo protege el alimentador de el convertidor, es la unidad magnética si está bien ajustada la que nos puede proporcionar una protección contra sobrecorriente del puente convertidor ante el daño de una componente o un cortocircuito en la barra de corriente continua, entonces para finalizar este módulo, hablemos de la protección activa de transistores. Esta protección no se utiliza para proteger el puente en sí mismo, sino para proteger la carga. El único esquema de protección que se utiliza con transistores es evitar que el transistor entre en zona activa para que su nivel de pérdidas pueda ser manejado por la unidad de disipación del puente convertido. Entonces los transistores de potencia, bipolares, MOSFET y en su mayoría IGBT, poseen un manejador de disparo con la posibilidad de limitar o interrumpir la corriente en caso de alcanzar valores excesivos, deshabilitando el pulso o la condición de polarización de la componente. Este esquema de protección se basa en la medición de corriente que circula por la componente, bien sea de manera directa o de manera indirecta a través de una resistencia en el terminal de emisor o surtidor del transistor. Esta resistencia es de un bajo valor ómico de tal manera de que no perjudique la corriente de la componente. La tensión de la resistencia se supervisa mediante un circuito comparador, y este provee una inhabilitación si ese valor de tensión equivalente a la corriente que maneja la componente es superior a un valor determinado. Eso nos permite saber que los puentes que tienen, que son o las cargas que son alimentadas de un puente de transistores, tienen dos limitaciones ante la corriente de falla o el puente se limita a la corriente máxima de la componente para no dañarse, y si esta componente supera su valor de especificación del fabricante, simplemente la unidad de manejo o driver inhibe su disparo. Entonces, a nivel de protección de corriente, existen tres niveles de protección. Entonces, el tipo de protección y nivel de polarización disponibles en la unidad de manejo convencional de los transistores, se clasifican en tres niveles. Nivel 1, generación de una alarma de sobrecarga con posible envío de señales o a protec otra protección para su apertura. Generalmente, estamos hablando entre el, uno, entre el 100% y el 120% de la corriente que maneja la componente. Nivel 2, generación de alarma por sobrecarga debido a la disminución de la tensión de alimentación del puente con posible envío de señales o a otra protección para su apertura. En este caso, el transistor supervisa, o el driver mejor dicho, supervisa la tensión de entrada del transistor. Si esta decae por debajo de un 80% de la tensión nominal del condensador de la barra de corriente continua, se produce una señal de alarma. Si disminuye por debajo de un 60%, simplemente el puente se apaga. Y el nivel 3 es sobrecorriente en una fase o a tierra y se produce la desconexión de la unidad de disparo apagando todos los transistores. Esto se realiza cuando detecta corriente que la ausencia de corriente en una de las fases o corriente excesiva por una de las fases que puede ser sinónimo de conductor abierto en el caso de que falte la corriente en una fase o una sobrecorriente cuando estamos hablando de una falla a tierra o entre fases. Entonces, estos tres niveles de alarma son los que utilizan los drivers de los transistores para proceder o a, o a señalar la alarma o simplemente a inhibir el disparo del puente para poder protegerse a sí mismo y proteger la carga ante eventuales cortocircuitos. Para el nivel 1 y 2 los fenómenos representan todas las fases del puente de convertidor. Si ésta no supera el 10% de la corriente nominal del diseño, no se procede a la desconexión. En caso contrario, una protección deberá proceder a la apertura de acuerdo a una temporización previamente establecida. Estas unidades también permiten que la tensión, una tensión o una sobretensión máxima del 15%, que es la tensión de diseño, la tensión de holgura, que ya comentábamos cuando hablábamos del de bus de corriente continua que el condensado se diseña al 80% de la tensión. Entonces, esto se permite para jugar cuando estamos en proceso de regeneración o de frenado. Si esta condición se supera, simplemente el puente se apaga. Entonces la protección del driver permite protección contra sobretensión a la entrada del inversor o protección de sobrecorriente a la salida del mismo. Entonces con esto acabamos este módulo de protección. Si bien no estamos profundizando en cómo se calcula la protección y cómo es pues nos permite tener una idea de que, uno, la interrupción termomagnética no protege al puente convertidor, solamente la parte instantánea, si está bien ajustada a los niveles umbrales, de acuerdo al T de las componentes. La parte térmica, les repito, solamente protege el alimentador del puente convertidor. Los fusibles ultra rápidos son una alternativa, pero hoy en día son más costosos los fusibles ultra rápidos que el mismo puente convertidor. Razón por la cual se han dejado de utilizar para la protección. Se prefiere cambiar el puente convertidor a tener que incurrir en los costos de los fusibles ultra rápidos. Con respecto a la protección de transistores, es la más utilizada en puentes convertidores cuya salida generalmente es un inversor para proteger contra deficiencias en la tensión de entrada a través de la supervisión de la barra de corriente continua o sobrecorrientes a nivel de salida mediante la medición directa de la corriente o indirecta a través de una resistencia colocada en los transistores. Esto hace que los esquemas tradicionales de protección estén variando hoy en día cuando estamos utilizando puentes convertidores. Espero que este módulo les haya sido de utilidad para saber un poco más sobre los esquemas de protección y me despido hasta un próximo módulo de electrónica de potencia. Muchas gracias por su atención.